Veamos algunas propiedades o características de los números naturales. Una, tienen inicio. ¿Cuál es el inicio? Inician, inician en cero o en 1 Eso depende del autor o depende de lo que necesitemos. Vamos a tener un inicio en 0 o bien en uno. Dos, todo número posee un único sucesor. ¿Qué es el sucesor? El sucesor de un número es el que sigue inmediatamente después de él. Es decir, si tenemos una recta numérica, pensemos en que tenemos la recta numérica. Recuerden que tenemos un inicio. Bueno, voy a comenzar en cero. Y acá tengo los números que tienen un orden. Son ordenados también. Tenemos que pensar en que son ordenados. Esa es otra característica. Cuando hablamos de un sucesor o de un antecesor también vamos a hablar, un sucesor de un número es el número que está inmediatamente después del número escogido. Por ejemplo, Pensemos en el número 2. ¿Cuál es el sucesor de ese número? Muy bien, el sucesor es el número que está inmediatamente después de él. Es decir, el sucesor de 2 es el 3. Bueno, también hablemos entonces de los antecesores. Vamos a decir aquí, un antecesor es un número que está antes del escogido. Es decir, por ejemplo... El 2 es un número que nosotros escogimos y vamos a decir el sucesor, voy a ponerlo aquí, el sucesor de 2 es 3. ¿Y qué pasa con el antecesor? El antecesor, así como se escucha, ante, es el que está antes de él, inmediatamente antes de él. Vamos a decir que el antecesor de el 2 es el 1. Entonces tenemos el sucesor y el antecesor de ese número, ahora todos los números tienen un sucesor en este caso, pero no todos los números tienen un antecesor, ¿por qué así?, pensemos en el primer número en este caso que iniciamos que fue el cero, si sí tiene un sucesor, pero no tiene un antecesor porque no hay números antes que él, entonces todos tienen sucesores, pero no todos tienen antecesores. Visto lo anterior, también podemos decir, bueno, voy a construir, sigo construyendo una recta numérica que inicia en 1, en 0. Vamos a mencionar que dos números diferentes, por ejemplo, tomemos el 2 y tomemos el 5. Dos números distintos no tienen un mismo sucesor, ni tampoco el antecesor. Por ejemplo, el sucesor de 5 es 6, el sucesor de 2 es el 3. Sucesor es el que sigue inmediatamente después de él no son iguales, es decir, dos números diferentes tienen diferentes sucesores y antecesores. También podemos mencionar que los números naturales son infinitos, no terminan, si no se pueden contar, no podemos decir cuántos son, nada más sabemos que no terminan. Ahora bien, entre dos números naturales consecutivos, dos números son consecutivos cuando están uno a la par del otro, es decir, tenemos el 1. El consecutivo sería el 2. El 1 y el 2 son números que son consecutivos. El 1 y el 3 ya no serían consecutivos porque existe otro natural, que en ese caso es el 2, el que está en medio. La propiedad es que dos números son consecutivos si están uno inmediatamente a la par del otro. Una última propiedad para entrar en las operaciones que tienen que ver con los números naturales. Entre dos números consecutivos, por ejemplo, pensemos en el 1 y el 2, son dos números que son consecutivos, entre esos números no existe dentro de ellos otro número natural, no lo hay, o sea, no podemos tomar otro número que esté ahí en medio, a esto es lo que llamamos que el conjunto de los naturales es discreto, ¿por qué? Porque no existe otro número entre dos números consecutivos no hay otro natural. Bien, a continuación vamos a ingresar parte de operaciones con números naturales, cómo se resuelven las operaciones y además las propiedades que corresponden a este tipo de operaciones.